Llegamos a Kuala Lumpur, a nuestro, hotel. a nuestro hotel, es el Hotel Maya, aquí, y un poquito a las Torres Petróleos. ¡Ah, ¿verdad? Este es nuestro primer avistamiento de las torres, están muy bonitas, están impresionantes. La, sí, en Shanghai hay muchos edificios muy altos y todo, pero están mucho más bonitas. Nos vamos a dejar las cosas, hacer el check-in, y vamos a salir a dar nuestra primera vuelta aquí. Pero la primera impresión que nos da la ciudad es muy muy buena, la gente muy amable y llegamos muy fácil a Londres. Ya estamos llegando a nuestro hotel, el Hotel Maya. Este es nuestro hotel El Maya. Nos tocó la 702. Adelante. Bienvenidos a nuestra habitación en Kuala Lumpur. Eh, ¿Se acuerdan? Tienen que ver la de nuestra habitación de hotel de Bangkok, pues para que vean un poco la diferencia. Este es un viaje de contrastes. Definitivamente. Esta es mi primera de habitación, después de estar en una cabina de barco, después de estudiar... Bueno, primero es en una sala de descanso descansar ¿no? de una vez como tú quieras tú, tú estás dando el tour la empezamos vez vez con, vez con esto empezamos lo más importante la vista es hacia las torres petronas vean que están Quiero salir de esta tele. Quiero estar aquí. No Ahorita apagamos es la luz para que se vea. Bueno, esta es la sala de tele. La uh -huh. pues Ay, qué rico. Ahora sí. Ahora sí no está duro como nosotros. Tiene la flexibilidad. Bien. Haz esto. Ya se cerró. Se cierra. Debes en el espejo, de lado a y todo. Ahí hay una caja fuerte. No la vira mal, pero está es para una caja fuerte. Una caja fuerte adentro. Después de este lado. Pues Hay una báscula. Bien. ¿Quieres privacidad? Ok este es el baño Hay otro lavabo aquí, adentro del baño estoy yo Este es como un tipo videt también Pero es como una regaderita chiquita Tiene aquí sus vidritas para el baño, para un baño de piedras Y la regadera. ¿Qué les parece? Nada que ver con los detalles. Bueno, es que en un viaje hay que probar de todo. El oficio de ser viajero, dice Luis. de servicio. Bueno. A ver, antes, antes de despedirnos. Pues esta terminación es muy minimalista. Es demasiada luz blanca. Pero vamos a apagarlas para que se vea así. Vamos a despedir la cápsula con las lucecitas Ah, el Ah, vamos a hacer el minibar ¿no? Tienes su minibar No, está bien Tienes tu lucecita Tienes su minibar Ah, mira Y ahora sí Esta es la vista ¿Qué tenemos Así nos vamos a despertar A ver, vamos desde, desde la camilla como, como te va a ver. Va a amanecer y así. Con vista a las Petrobras. Esas son las Torres Petrobras. Ahí se va a quedar hasta mañana. Pues ya la alberca spa del Hotel Maya de Kuala Lumpur. Eh, es la alberca que le dicen spa porque tiene eh, varias áreas como de masaje de diferentes potencias. Aquí hay una como me en unos chorros de agua y que la masaje. Acá esta es como la puse está y están más fuertes los chorros. y vienen asientos individuales. Son uno, dos, tres, cuatro. Y allá está la área de chorros y más como cascada. Están deliciosos, la verdad que está súper bien la alberca. Ya nos metimos a probarla. Oh, y sí. Bien. Y también hay una sauna para hombres y luego para mujeres. Ahí es donde está el sauna y una pequeña como cascadita. En el Hotel Maya, Maya. en Kuala Lumpur. Ay. Una salita para esperar y tamastros Mastro. y unos como pus Ahí estábamos acostados, deliciosamente. Y ahora sí, la vista que tenemos desde nuestro hotel de las torres en Kuala las torres Petro es impresionante en el video no se no se alcanza a ver bien pero la iluminación que tiene la forma están muy muy muy padres eh, ahora ya son, van a dar las 10 de la noche y eh, vamos a dar una vuelta eh, en, por este barrio para acercarnos un poco más a las torres. pero ya desde aquí se ven sí. increíbles mañana vamos a subirnos para ver pues, la vista desde allá arriba. Este es el Skybar. Es? es una Porque terracita aire. al aire libre. Oh. Allá adentro tiene unas salitas. están Puedes pedir bebidas. Algo algo de alimentos también, seguramente. Pero este es el Skybar. Desde Kuala Lumpur. curiosito de mis vídeos curiosando aquí en Kuala Lumpur. nuestro hotel esto que ven ahí abajo lo cambian todos los días cambian el tapete hoy el, es miércoles y dice el, el día de la semana en el que estás ya lo conf, confirmamos ayer decía que era martes este, este es el baño tiene una, una puerta corrediza como tipo de un closet no sé más que nada vamos a estar una noche. Adrián dice es que no se quiere poder. quedar más días.